Hola, buenos días. Pues nada, hemos juntado aquí todo el mundo para, para ir a casa de una compañera que la van a desociar el banco. De cinco años pagando, tiene una niña, se cobra 350 euros y, y la pobre no puede. Y ahora la han cogido y la quieren tirar a la calle con la niña. Las dos a la calle, entonces vamos a ir a evitarlo. Como gente del pueblo, pues toda esta gente se ha juntado a las 9 y cuarto de la mañana, ahora mismo a las 9 y media, pues, es, un, es un hecho que yo creo que se va a impedir, pacíficamente. Vamos a hacer barrio juntos, no podemos permitir que desalojen a una familia, hoy desalojan a una madre y a su hija, si vamos juntos lo podemos evitar. Compañeros y compañeras del barrio, es una vecina vuestra, si hoy le pasa a ella mañana os puede pasar a vosotros. Inicia acompañar, vamos a evitar un desahucio de una madre y una hija. Todos juntos podemos evitarlo, no podemos permitir esta injusticia. Vecinos y vecinas del barrio, no podemos permitir que desalojen a una mujer y a una menor. Hay que solidarizarse. ¿En qué sistema estamos viviendo que se permitan estas injusticias? ¡Adelante! ¡Compaña y compañía! Amados banqueros, queridos banqueros, no desahuciéis y no seréis desahuciados. Hoy en día nos están desahuciando, nos, es, nos están desalojando de nuestras casas de manera brutal y deshumanizada. ¿Cómo puede ser que un Estado en el que nosotros creemos y un, una democracia en la que nosotros votamos permita este tipo de locura? ¿Cómo puede ser un sistema que se supone que va hacia el estado de bienestar, permita que se desaloque una madre y una hija menor, los deje en la calle. <risa>